Es por eso que Obama hoy en día hay que cuidarlo mucho. Porque todo aquel presidente que quiera hacer negociaciones con Cuba... Saludos desde el morro en la Habana Cuba. Esta, esta parte es importante porque está eh, como enfrente a, la, a todo el malecón y sí, se ve todo, toda la Habana desde acá. El malecón va todo alrededor, toda la orillita más bien. Y ahí se ve el carbonatorio, la Habana vieja, Miramar, el Hedado. Casi por todos lados, los días es que hemos estado. Bueno, saludos desde La Habana, Cuba. Bye. Miren, bueno, vean la vista de La Habana, desde esta parte que es el morro. Nos trajeron por 8 cooks, que son dólares cubanos. Y te incluye explicación del guía, todo lo que le quieras preguntar de Cuba. Cuando Fidel triunfa con la Revolución en el 59, dos años después, en el 61, atacan Bahía de Cochino. Es un plan perpetrado y aprobado por John Kennedy. Que dicen la gente las malas lenguas, lo que estamos hablando ahorita sí. Que eso fue una de las cosas que le costó la vida al presidente ese norteamericano ¿En la valla de Cochino? Sí, porque ¿qué pasa? Él no quiso mandarle batería ni los marines ni nada y Después quería conversar con Fidel Y el día que mataron a Kennedy en Daya, en el descapotable que lo asesinan Ajá. Fidel estaba en varadero con un emisario de John Kennedy Hablando para formar la relación Es por eso que Obama hoy en día hay que cuidarlo mucho Porque todo aquel presidente que quiera hacer negociaciones con Cuba ¿Cuál? Igual que todo aquel presidente latinoamericano que se junta un poco a Cuba, tiene sí. tumbarlo. Le pasó a Chávez, sí. le está pasando a Correa, sí. le está pasando a Maduro, sí. le pasó a Allende cuando Pinochet acabó con él sí. en Chile. Saca esa cuenta de lo que te quiero decir. Sí. Sí. Sí. Porque todo lo que Estados Unidos manipula... Oh.